una representación pequeña de un hospital, que significa el derecho a la salud. Después de aquí sigue este pequeño derecho, es el derecho a la educación, que tanto niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos, oportunidades y ubicaciones. Este es el derecho a la seguridad social porque este está ayudando a este niño que está en discapacidad porque está en silla de ruedas. Y este representa a una buena alimentación, porque todos los niños, niñas y adolescentes merecemos ser cuidados y amados para crecer bien y poder ser...